La música por ti, por mí, por los ratos rulando las streets, por los días que solo había City me perdí. Sin saber lo que va a pasar, voy cruzando caminos, estoy contando latidos, piensas bien en quién confiar. Quédate con los buenos momentos y lo que fuimos Necesito tus labios, la noche y los amigos Sonreímos aunque estemos jodidos No puedo caer en los mismos fallos Lo puedo levantar sin mis hermanos Pensando en retomar lo que un día dejamos Creando versos desde lugares lejanos 10 metros cuadrados, son café y lo que sintamos Dos años han pasado desde que te fuiste del barrio, así estamos Enterrado en mí mismo, superando momentos chungos con cojones Siempre adelante aunque no veas la luz y sientas que te ahogues Aunque no veas la luz y sientas que te ahogues 15 de julio, LPM CRIU Los rumores por la espalda joden Cuando estás enfermo te das cuenta de quiénes valen los llevo en mí, me sienten y ellos lo saben Me río y trato con muchos pero en pocos confío Lo doy por personas que no valen una shit. Me doy la vuelta y me piro de aquí Otro día más, otro jodido desafío Lo dijo Bernard, el falso conocimiento es más peligroso que la verdad Analiza lo que lees y ves Lo más simple puede cambiar lo que tú sientes Esas malas compañías te llevaron a lo peor ¿Por qué me mientes? Poco amor, joder, dime dónde dejaste la humildad Haciendo el ridículo para aparentar lo que no eres Haciendo sufrir a tu madre por unos billetes Desearía volver atrás en el tiempo para hablar con mi yo del pasado La de mierda que me hubiese quitado Partiendo desde abajo con la intención de llegar arriba Me levanto, otro escalón más en esta vida Me relajo lo justo, no puedo tirar más años Escuchando a los mayores, consejos de sabios yo delante de un papel expongo mis defectos para mejorar y crear un camino recto. Sé con y como trato, pero noto el peligro. Sé con y como trato, pero noto el peligro.